Es posible no, no, ti no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yo me amor voy a buscarte para darte muchas flores Dime que me quiere, y haré que todo mejore Aunque no se hace amor, haré que mejor. Dime que me quieres y haré que todo mejore Aunque no se hace amor, haré que mejore Se hace enamorar y que mejor Me quiere y haré que todo mejore Aunque no se hace amor Haré que mejore